Las reformas borbónicas, de Luis Jauregui. Desde los primeros años del siglo XVIII, la corona española emprendió cambios en la manera de administrar sus vastas posesiones americanas. En la primera mitad del siglo, las reformas fueron más bien tímidas. Después se aplicaron innovaciones de gran vigor, que comúnmente se conocen como reformas borbónicas. Tímidas y audaces, todas respondieron al deseo de la dinastía borbónica en España de retomar los hilos del poder en América particularmente en Nueva España. La posición más rica iniciando así un proceso de modernización que duraría prácticamente todo el siglo. La modernización borbónica tuvo sus bases en una forma de pensamiento y sistema de valores que se conoce como ilustración. Las características principales del movimiento ilustrado son la confianza en la razón humana, el descrédito de las tradiciones, la oposición a la ignorancia, la defensa del conocimiento científico y tecnológico, como medios para transformar el mundo y la búsqueda, mediante la razón y no tanto la religión, de una solución a los problemas sociales. En pocas palabras, la Ilustración siguió un ideal reformista. Se trató de un proceso de modernización aplicado en el siglo XVIII por prácticamente todos los monarcas europeos, de ahí la forma de gobierno conocida como depotismo ilustrado. Debido a que chocaba con una sociedad apegada a valores tradicionales, la ilustración en España llegó por conducto de la, aristro, de la aristocracia, funcionarios y eclesiásticos. Uno de estos fue Benito Jerónimo Feijo, quien con una prosa amena y directa cuestionó, siempre dentro de los límites de la fe católica, ideas comunes que consideraba erróneas. Los escritos del padre Feijo fueron muy populares, leídos y comentados por laicos y eclesiásticos, por otro lado, el ejercicio del poder por parte de la dinastía de los Borbones fue un claro ejemplo de depotismo ilustrado. Los, ministros de, Carlos, los ministros de Carlos III de 1759 a 1788 y de su hijo Carlos IV de 1788 a 1808 influyeron en el ánimo reformista de ambos monarcas. Además difundieron las ideas ilustradas mediante las llamadas sociedades económicas de amigos del país y la naciente prensa periódica. En América, las nuevas ideas se aplicaron dentro del molde de una forma de gobierno ilustrada con un monarca absoluto cuya autoridad no se cuestionaba. Por este motivo, en el transcurso de los años se aplicaron cambios modernizadores sobre las reformas de gobierno biorreinal. Los más destacados ocurrieron entre 1760 y 1808 y se conocieron como las reformas borbónicas. Estas fueron una estrategia del gobierno imperial para lograr el desarrollo de los intereses materiales y el aumento de la riqueza de la monarquía mediante cambios importantes en aspectos fiscales, militares y comerciales, así como el fomento a diversas actividades productivas. En el ámbito de las reformas también se diluyeron privilegios, se mejoró en algo la condición del indio y se extendió la cultura. En este último caso, la corona tuvo mucho que ver pues envió desde Europa personajes ilustrados para desarrollar las ciencias, las artes y la industria. Pero también los americanos tuvieron que ver en la adopción de nuevas ideas, toda vez que de manera disimulada tuvieron acceso a ideas ilustradas, emancipadoras y hasta revolucionarias. Las mayores eh, las mayores eh, cultura y prosperidad hicieron más claro a los criollos que el dominio español estaba plagado de abusos y defectos. Así, el periodo de las reformas borbónicas en Nueva España no solo fue importante por el crecimiento económico logrado y por la apertura al mundo atlántico, también fue un periodo de crisis de una sociedad que se percató de que era distinta. Una visión de conjunto. En Nueva España, el reformismo de los borbones se inició con tres visitas, inspecciones a personas y oficinas, que ordenara el rey Felipe V de 1700 a 1746 y que reflejaban la clara conciencia de la corona de que la situación administrativa del virreinato era deplorable. Gracias a que la economía mostraba un desempeño vigoroso, se llevaron a cabo entonces cambios de corte administrativo que le permitieran a la corona contar con recursos para realizar otros de mayor envergadura. Estos primeros cambios consistieron en la llamada centralización de los ingresos reales, esto es, la transferencia del cobro de impuestos de manos de particulares a las de los funcionarios del rey. La ocupación de La Habana por la Armada Inglesa en 1762 marcó la necesidad de aprender una segunda etapa de reformas, más enérgica que la anterior. A ello contribuyó en gran medida que unos años antes había llegado al trono Carlos III de Borbón. Ciertamente, el nuevo monarca contaba con amplia experiencia en las artes de gobierno, sin embargo, ...fueron las circunstancias las que lo obligaron a emprender la reorganización político-administrativa de los virreinatos... ...que en buena parte continuaba anclada en ordenamientos de fines del siglo XVI. Las circunstancias fueron de índole internacional y principalmente de características bélicas. Por lo mismo, las reformas que acometiera Carlos III tuvieron que ver con el fortalecimiento del sistema defensivo... ...particularmente en el Caribe y al norte de Nueva España así como con la centralización del poder en manos de los funcionarios del rey. Estas dos tareas requerían fuertes cantidades de recursos fiscales, para lo cual también se emprendió una reforma de fondo en la administración de la Real Hacienda Nueva Hispana. A diferencia de la mayoría de los virreyes de los siglos anteriores, los que gobernaron Nueva España durante el reinado de Carlos III fueron hombres extraordinarios. Ninguno era noble de nacimiento y todos ellos llegaron a tan alta posición por mérito, por mérito propio, más importante aún, a todos los impulsaba el afán de renovación del imperio en general y de Nueva España en particular. Como si esto no fuera suficiente, la corona española ordenó a mediados de la década de 1770 una inspección general de todas las cajas reales de Nueva España. La célebre visita de José de Galvez de 1765-1771, a partir de que este personaje es nombrado ministro de Indias en 1776, en Nueva España se empiezan a aplicar con fuerza las medidas correctivas que durante su visita había detectado como necesarias. Es en este periodo que se comprende la formación de cuerpos de defensa virreinales y se establece la Comandancia General de las Provincias Internas en 1776. También en aquellos años intenta disminuir el poder del virrey y comienza la reforma en la administración provincial con el establecimiento de los intendentes y subdelegados en 1786. A pesar del ímpetu, del ímpetu inicial eh, que recibe este programa modernizador con la muerte de Galvez en 1786 y con la llegada al trono de Carlos IV, quien debió enfrentar circunstancias internacionales más adversas que su padre, se observa un cambio en el reformismo borbónico, en el que dicho impulso se ve distorsionado respecto a su intención inicial. Por el lado económico, ese cambio también se explica por el relativo freno que muestra el desempeño de la economía no comparado con las dos décadas anteriores. Por el hecho de que la Real Hacienda, habiendo extraído en exceso recursos fiscales de la población no comienza comienzan a recurrir en mayor proporción que en el pasado a préstamos y donativos, y porque, con motivo de conflictos internacionales, <coughs> Nueva España se ve beneficiada con el llamado comercio neutral. Eran los años 1796, 1802 y de 1804 a 1808. Las reformas borbónicas también tuvieron impacto en los aspectos sociales y culturales. Fue en estos años que la población resintió el dominio español. <coughs> Un dominio que solo permitía el progreso. El progreso a los más privilegiados, y aún a ellos les costó y mucho apoyar a la corona. Los criollos, a pesar de los resentimientos que acumularon durante el periodo, se beneficiaron de los grandes avances en las instituciones culturales y de la apertura a otras sociedades del mundo atlántico. A los indígenas también les pesó el dominio español, pero más les afectaron las varias crisis de subsistencia que hubo en esos años particularmente las de 1785 a 1787 y 1808 a 1810. Hacia la primera década del siglo XIX, Nueva España era la caja de caudales del monarca español. Contaba con una economía en vías de consolidación y con una identidad propia. La presión que la corona aplicó sobre los nubohispanos en los últimos años del periodo borbónico empobreció una parte de la población y nulificó las posibilidades de crecimiento económico futuro de la colonia y del México independiente. Lo que no hicieron el gobierno español y sus últimos virreyes fue acabar con el sentimiento de que la situación podía cambiar en favor de los nuevos hispanos. La visión de conjunto de las principales reformas que emprendieron los ilustrados borbones proporciona un marco de referencia para los últimos años de la nueva España y los primeros decenios del México independiente. Puede incluso decirse que, así como en el periodo de las reformas borbónicas se estableció la mayoría de las divisiones geográficas, que tendría una porción del México republicano, y así como en aquellos años nacieron los agravios contra la dominación española, así también se puede decir que en la, pros, que la prosperidad borbónica de Nueva España se gestó la decadencia económica del México independiente. Las primeras reformas de la dinastía borbónica. Para el gobierno imperial en España era insostenible la situación de su posesión más rica en América. Tres accidentadas visitas parciales, 1710 hasta 1733, habían mostrado la necesidad de modificar el estado de las cosas. Por ejemplo, desde 1711 se, ve, se venía haciendo notar a las autoridades metropolitanas que la renta de alcabalas, eh, impuestos internos cobrados por el tránsito de una mercancía por un suelo Alcabalatorio, proporcionaría más dinero si fuera administrada por un funcionario de la corona que si se arrendaba a alguna corporación, comerciantes o cabildos civiles. El problema era que casi siempre los virreyes decidían otorgar la renta a una corporación en lugar de que quedara en manos de la corona. Para el caso de las alcabalas, como para muchas otras rentas, casa de moneda, tributos, pólvora, tabaco, naipes, derecho de ensaye, bulas, pulque, etc., la situación comienza a cambiar en 1732, con la incorporación a la corona de los cargos más importantes de la Casa de Moneda de la Ciudad de México. Esto significaba que los mismos dejaban de venderse al mejor postor. El proceso de centralización de rentas continuó durante casi todo el siglo. El ejemplo más importante de este proceso fue la incorporación de las alcábalas a la Administración Fiscal Nuevo Hispana. Un cambio que llevó varios años, de 1754 a 1776. ...y que se vio temporalmente suspendido por decisión del visitador Galvez. El proceso de centralización consistía en ya no vender por un monto fijo... ...la función del cobro de impuestos a entidades particulares... ...lo que obligaba a la corona a asumir esta tarea... <coughs> ...brindándole la posibilidad de incrementar la recaudación y reducir gastos. Cierto es que para lograr esta centralización de rentas... ...la corona debió desembolsar fuertes cantidades de dinero a la vez que fue necesario hacer más sólida la estructura administrativa del erario novohispano. Para ello fue muy útil que la economía virreinal venía mostrando un buen desempeño desde finales del siglo XVII. En particular, midiéndola por los impuestos que pagaba, la actividad minera creció razonablemente hasta 1750, como toda la economía, mostró un estancamiento durante los años intermedios del siglo para crecer espectacularmente en los decenios de 1770 y 1780. Costosos como fueron, los primeros cambios prometían para mediados de siglo incrementos importantes en los ingresos del erario nuevo hispano. El golpe que recibiera España en su hegemonía atlántica a, finales, eh, a, a fines de la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763, fue la circunstancia que aceleró el proceso de reforma. Por una parte, los ingresos se reducían, y ejemplo de ello fue que, junto con la Habana, en Filipinas había caído Manila, lo que suspendió por varios años la llegada del galeón procedente del lejano oriente y los recursos que aportaba al erario nuevo hispano. Por otro lado, los gastos incrementaban fuertemente, pues había que poner a cubierto militar toda la zona de las Antillas Mayores, en particular el puerto de La Habana. Con la ocupación de este último, los ingleses habían llegado muy cerca de la principal fuente de riquezas, que era la Nueva España, por lo mismo, en 1764 se diseñó un plan para fortificar Veracruz, asegurar el camino de allí a la Ciudad de México y formar un pie considerable de tropas veteranas y milicianas. En noviembre de ese año desembarcó en Nueva España el primer ejército permanente, el Regimiento de América, al mando del comandante Juan de Villalba. De forma simultánea, se prepara una visita que analizara la situación administrativa y judicial del Virreinato, para esta tarea se designó al malagueño José de Galvez. La visita general a los tribunales y cajas reales de Nueva España. Al visitador Galvez no se le pidió únicamente un diagnóstico, también se le dieron amplios poderes para reformar todo lo que exigiera un cambio. Dos eran, sin embargo, las instrucciones principales, incrementar la riqueza del erario nuevo hispano y prevenir abusos y dispendios para la mejor administración de las rentas. En atención a la primera tarea, el visitador consolidó el establecimiento del monopolio real de tabaco. Esto significaba que la corona se hacía cargo exclusivo de sembrar, eh, procesar y vender el tabaco, principalmente en forma de cigarrillos que en Nueva España se consumían ampliamente, sobre todo entre las mujeres. En términos de valor, la empresa del tabaco fue la segunda mayor actividad productiva del virreinato, solo superada por la rica actividad minera. Por otro lado, Galvez también legalizó la situación del aguardiente de caña, pues dado que su producción estaba prohibida, el consumo ilegal era enorme, con la consecuente pérdida en derechos para las finanzas del rey. Asimismo, el visitador estableció la Contaduría General de Propios y Arbitrios, con lo cual la corona pensaba y pasaba a administrar los recursos de los pueblos, villas y núcleos urbanos. La medida centralizaba todos estos recursos en las arcas reales y, aunque en realidad no eran del rey, varios años después fueron una tentación muy grande en momentos en que fue urgente el financiamiento de las guerras imperiales. La designación como virrey de Francisco de Croix, 1766 a 1771, quien compartía ideas reformistas con Gálvez, facilitó la visita. Ambos acordaron la inspección del nuevo Santander, que desde su fundación de 1700, en 1748 se había dejado casi en el olvido. Asimismo, meses después, el visitador realizará personalmente una inspección a las vastas tierras del noroeste de novohispano. El objeto era diseñar una estrategia que permitiera aumentar la población de esta zona, pacificar a los indios y explotar sus yacimientos mineros. Entre tanto, las erogaciones del erario virreinal crecían desmesuradamente, lo cual se explica por el incremento en el gasto de situados, eh, cantidad destinada al pago de gastos de defensa, y por la necesidad de aplacar los tumultos, tumultos de 1767, ocasionados por la expulsión de los, je, de los jesuitas, tema que se abordará más adelante. El virrey dejó hacer al visitador, quien se dio a la tarea de inspeccionar cajas reales y tribunales, juzgar a los corruptos, removerlos de su cargo y, de ser necesario, cerrar oficinas, como fue el caso de la tesorería de Acapulco, que solo funcionaba tres meses del año. En el ámbito del objetivo de incrementar la riqueza del erario real, Galvez y Croix defendieron una causa que aparentemente iba en contra de los intereses de la corona, la reducción en el precio de la soga, que era un monopolio real, para así fomentar la minería, toda vez que... Era este un ingrediente indispensable para el procesamiento del mineral argentífero. Como algunas otras de las propuestas de Galvez, esta vendría con los años a mostrar su efectividad en materia de impulso a la actividad económica y luego a los ingresos de la Real Hacienda. El regalismo como subordinación de la autoridad eclesiástica al rey fue el sello del gobierno borbónico. Para Carlos III y sus ministros, los eh, privilegios que tenía la iglesia eran incompatibles con los intereses del Estado. La intención era entonces terminar con la vieja metáfora de que el rey era el padre y la iglesia la madre de la familia hispánica, para desarrollar una concepción masculina de la política, con una sola cabeza, y esa era la del rey. Los escritores y políticos ilustrados en España defendieron esta postura que sometía a escrutinio toda la estructura legal de la iglesia y su participación en la vida de la sociedad. La posición no hubiera tenido éxito si no hubiera contado con el apoyo de un sector de la iglesia, a cual se le llamaba jansenista. Fue este grupo el que consideró extravagantes, sobredoradas y de mal gusto las iglesias del barroco tardío, defendiendo la sencillez y sobriedad del estilo neoclásico, fueron también los jansenistas, tanto en Europa como en América, los que atacaron severamente a los jesuitas, quienes defendían el poder del papa y buscaban mantener su independencia ante la autoridad de los obispos. La expulsión de los jesuitas de Nueva España no fue consecuencia de un planteamiento ideológico originado en el virreinato, sino de un decreto emitido por el monarca español a inicios de 1767. que respondía al deseo de terminar con la resistencia que esa orden religiosa presentaba al poder del rey, toda vez que defendía la obediencia absoluta al Papa. <coughs> Los jesuitas en Nueva España ciertamente contaban con grandes y muy eficientes unidades de producción agrícola, también eran importantes terratenientes urbanos. Sin embargo, su mayor influencia en el virreinato provenía de su labor educativa. Esta se basaba en un método que convertía al educando en un pensador disciplinado, Tal forma de educar resultaba peligrosa en aquellos tiempos del siglo XVIII, cuando la ciencia y la filosofía se modernizaban, aún a pesar de los esfuerzos de la Inquisición. Cuando se recibió el Real Decreto, las casi coincidentes formas de pensar de Galvez y de Croix permitieron que la expulsión de los religiosos se hiciera de manera sorprendentemente rápida y ordenada, tal como lo disponía el monarca. Esta es una cita entrecomillada. Pues deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del soberano. Se cierra la cita. La expulsión de la compañía de Jesús provocó disturbios entre la población, o al menos esta fue la excusa de los levantamientos. San Luis de la Paz, San Luis Potosí, Guanajuato y Valladolid de Michoacán fueron víctimas de un visitador galvez comisionado por el virrey, que ejercía una dura represión que bien mostraba su obediencia ciega a la corona y su deseo de extirpar a toda costa cualquier indicio de sedición. El asunto de los jesuitas en 1767 fue uno de los golpes más evidentes de la corona al privilegio eclesiástico. Otro fue la reglamentación en torno a la capacidad del Estado para juzgar y condenar a los miembros del clero que infringieron la ley civil. La expulsión de los jesuitas agravió a la parte educada de la sociedad, aquella que se vio beneficiada por los colegios jesuitas en 21 poblaciones de Nueva España, desde Chihuahua hasta Mérida. Un grupo social que aprendió de esos clérigos tanto primeras letras como gramática latina y estudios superiores de filosofía y ciencias. El segundo golpe afectó a toda la población hispana, en particular a la clase más pobre e ignorante, que en el sacerdote a un ser semidivino en categoría aparte de los laicos. A final de cuentas, toda la estrategia borbónica contra la iglesia solo sirvió para debilitar el régimen colonial. El periodo de esplendor económico más importante de la historia de Nueva España se inicia en la década de 1770, después de un lapso de estancamiento que, a juzgar por las estadísticas, había comenzado alrededor de 1750. El inicio de los años de prosperidad coincide con el mandato del virrey Antonio María de Bucarelli, 1771-1779. La bonanza se explica en parte importante por el aumento demográfico. Entre 1742 y 1810, el número de habitantes en Nueva España pasó de 3.3 a 6.1 millones de personas, un enorme incremento que se dio sobre todo en la población indígena. Este vivía predominantemente en las zonas rurales o en alrededor de 4.682 localidades cuya población oscilaba entre 2.000 y 3.000 habitantes. A pesar de que la mayoría de la población vivía en zonas rurales, el número de villas, pequeños núcleos urbanos y ciudades creció durante el periodo. La Intendencia de México, donde se asentaba la capital virreinal, contaba con un elevado porcentaje de población urbana. En situación similar estaban las intendencias de Guanajuato y Puebla. Por el contrario, Oaxaca y Guadalajara, que en esta parte comprendía el actual estado de Jalisco, presentan un predominio rural, pues las concentraciones urbanas se reducían a uno o dos núcleos en cada intendencia. Algo parecido sucedía con las provincias de Valladolid, Michoacán y Veracruz. En cuanto a la estructura de la población, la mayoría eran jóvenes menores de 16 años, la esperanza de vida era de entre 55 y 58 años para la población blanca, expectativa que se reducía en el grupo indígena y en las castas. Al respecto, es pertinente señalar que las autoridades virreinales eran conscientes de que se debían mejorar las condiciones de vida de la población, toda vez que, aparte de las consideraciones humanas, las epidemias habían sido demasiado dañinas para los más pobres con efectos nocivos sobre las capacidades de crecimiento económico virreinal. El ánimo más importante en el sentido de poner al día las condiciones higiénicas de las capitales de las intendencias provino del segundo virrey Revillagigedo, de 1789 a 1794. Las principales medidas adoptadas fueron el establecimiento de cementerios, la, pro la prohibición de los entierros en las iglesias, la normativa sobre ropas usadas, el establecimiento de lazaretos, etc. Pocos años después, en 1802, llegó al virreinato la vacuna contra la viruela. Para el proceso de inoculación a la población se eligieron los curatos como centros sanitarios y el clero fue el encargado de su administración. El poder del virrey y la ordenanza de intendentes. Como una medida, una medida más prudente que opositora, Bucarelli en cierta forma interrumpió las reformas que Galvez pretendía aplicar en Nueva España. Tenía razón, pues cuando se hizo cargo del gobierno eran aún reducidos los recursos de la Real Hacienda y muy elevadas las deudas, particularmente de situados. Cinco años después reportaba un incremento sustancial de los ingresos netos como resultado de un rígido plan de ahorros. Una parte importante de este último fue la dilación primero y después la abierta oposición al establecimiento de los intendentes en el virreinato bajo su gobierno. Heredado de la Francia del siglo XVII, el sistema de las intendencias se venía aplicando desde hacía varios años en otros virreinatos americanos. En su visita, Galvez tenía como uno de sus propósitos establecer intendentes, gobernantes de provincia y subdelegados, eh, subordinados de aquellos que debían suplir a los alcaldes mayores La oposición de Bucarelli a este programa administrativo No solo respondía a consideraciones prácticas Había también un importante trasfondo político Pues con el nuevo esquema del virrey perdía una parte de su poder Esta última era la intención de Galvez los virreyes tenían diversas funciones, entre ellas la de juez, administrador, vigilante, cobrador de impuestos, capital general, para el desempeño de las cuales contaban con un cuerpo de funcionarios locales denominados corregidores o alcaldes mayores. Estos empleos de la corona no percibían sueldo o era muy reducido, lo que los obligaba a dedicarse a actividades no relacionadas con su empleo. Una de ellas era el repartimiento de mercancías que consistía en que los alcaldes mayores como intermediarios de los comerciantes del Consulado de México vendían a los indígenas mercancías de importación o de producción virreinal a precios altos a cambio de productos locales a precios bajos. Esta situación no podía ser tolerada por un gobernante ilustrado pues dificultaba la aplicación de medidas de gobierno sobre la población toda vez que en lugar de buscar que éstas se cumplieran los alcaldes mayores se ocupaban de sus negocios propios. La propuesta de Galvez era la creación de un grupo de colaboradores que descargaran las tareas del virrey, doce hombres que serían harían cargo de cobrar impuestos, hacer justicia, organizar milicias y administrar las ciudades y los pueblos de su jurisdicción. A cada una de estas tareas se les llamaba causas, así, los intendentes debían conocer de las causas de hacienda, justicia, guerra y policía. Este último era, era en la época un concepto mucho más amplio que la mera persecución de la delincuencia. Por otro lado, Galvez tenía también en mente la militarización de la zona norte del virreinato y la creación de una oficina encargada exclusivamente de cuestiones fiscales, la superintendencia de Real Hacienda. Ambas propuestas buscaban restar funciones al virrey, a todos estos cambios se opuso Bucareli y logró suspenderlos durante su gobierno, tanto porque el ministro de Indias de España tampoco los veía con buenos ojos, como porque los hacía innecesarios el buen desempeño fiscal de Nueva España. En 1776, José de Galvez fue nombrado titular del Ministerio de Indias. A partir de entonces y hasta su muerte diez años después, se aplicaron en Nueva España todas las propuestas que resultaron de su visita. Así el Virreinato experimentó un aluvión de reformas prácticamente desde que el malagueño ocupó su nuevo cargo. Por ejemplo, en 1776 se creó la Comandancia General de Provincias Internas, que si bien propició el progreso material, demográfico y cultural de los vastos territorios norteños, nunca salió totalmente del dominio del Virrey en la Ciudad de México. Los últimos años del diseño de 1770 son de profundos cambios, por una parte, se le concede a Nueva España mayor libertad para realizar intercambios comerciales, aunque limitados a Perú y Nueva Granada. Por otro lado, en lo administrativo, Galvez asesta otro golpe a la autoridad del Virrey con la creación de la Superintendencia de Real Hacienda, que es encargada a un antiguo colaborador suyo. Esta medida pretendía establecer un dominio tecnócrata que apoyara las necesidades financieras del gobierno metropolitano. Esto significaba separar la función de recaudación de impuestos y de asignación de recursos de manos del Virrey y sus colaboradores, de manera que solo continuaran siendo jueces, para eh, entregarla al nuevo cuerpo de funcionarios, superintendente de Hacienda e intendentes. Este proyecto fracasó porque no fue bien diseñado y con el tiempo mostró múltiples vacíos legales para su ejecución. En atención al proyecto tecnó tecnócrata, la ordenanza de internet de intendentes llegó a Nueva España. El último virreinato donde se aplicó en una coyuntura imperial sumamente difícil acababa de establecerse cuando muere el Ministerio de Indias José de Galvez en 1787 y está en plena aplicación, 1788, cuando muere Carlos III, el más reformador de los Borbones. De cualquier modo, continuó la aplicación del reglamento, con lo cual se intentó una división más racional del Virreinato, en sustitución de la confusión y desunión características del pasado. Según la ordenanza, a cada una de las dos intendencias, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Mérida, México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Valladolid, Veracruz y Zacatecas, se le asignaría un número grande de jurisdicciones ya establecidas, gobernaciones, alcaldías mayores y corregimientos, a cada una de las cuales se le llamó distrito, la aplicación del programa intendencial estuvo plagada de problemas técnicos, que en parte se explican porque quienes lo diseñaron desconocían las fronteras de cada jurisdicción. El resultado fue que no se alcanzó la tan deseada organización del territorio virreinal. Aún así, las intendencias borbónicas fueron la base de la división territorial para la Constitución Republicana de México. Los años 80 son de esplendor cultural característico, entre otros factores, de una economía que crece, aunque con desigualdades. Por iniciativa del Virrey Matías de Galvez, hermano del ministro de Indias, se funda en la Ciudad de México la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y ve a la luz el periódico La Gaceta de México. En materia urbanística, este Virrey divide la capital en cuarteles y establece a los alcaldes de barrio. El hijo de este mandatario, Bernardo de Gálvez, virrey entre junio de 1785 y noviembre de 1786, ordena la instalación del alumbrado en de la Ciudad de México, que llegó a tener características similares al de Madrid. Por otro lado, resulta del afán ilustrado por, los, eh, por las expediciones científicas, el virrey Manuel Antonio Flores, 1787-1789, empieza en la Ciudad de México la construcción del Jardín Botánico, que concluyó su sucesor, el segundo virrey Revi A este último corresponde el inicio de las obras de construcción del Colegio de Minería, encargadas al valenciano Manuel Tolzá. Este establecimiento fue pionero en los métodos educativos superiores y en sus planes de estudio se incorporaron las más modernas corrientes de las ciencias y las nuevas técnicas experimentales. Su edificio, inaugurado en 1811, es aún hoy día uno de los más espléndidos de la Ciudad de México.